Eh, bueno, eh, el, eh, el, los impactos eh, de asteroides y de cometas son de los procesos que eh, de, eh, este, liberan eh, la mayor cantidad de energía en tiempos extremadamente cortos, de, de hecho de segundos a minutos y horas. Y eh, eh, Tienen la capacidad, de, dependiendo del tamaño del impacto, de afectar eh, una zona pequeña o bien al planeta en forma global. Y eh, ese es el caso del impacto que provocó eh, la extinción de los dinosaurios y formó el cráter de, de Chichilub, aquí en eh, Yucatán. Eh, y eh, muchas de estas colisiones incluso involucraron eh, efectos mucho más fuertes, como destrucción de planetas completos. Entonces, eh, tiene pues eh, eh, muchas eh, formas de verlo, muchas disciplinas involucradas. Está la parte de geofísica, eh, o sea, todo lo de geociencias, pero está también la parte biológica, la parte climática, eh, la parte de ciencias planetarias eh, entonces y la parte ahora de entender los sistemas dinámicos. Entonces, eh, pues ha sido algo muy interesante. Y lo bonito es que pues, el cráter está aquí en México.